sobre todo para mí y es que estrenamos moto la famosa y últimamente tan nombrada vogue vogue 300 Rally quién me iba a decir a mí que el 2023 iba a empezar así con cambios de disciplina bueno con cambios de moto de enduro a trail ahí tenemos la pista Hoy hemos hecho dos grupitos, uno de trail y uno de enduro. Os voy a presentar a la, a la gente de trail: Kevin, Gustavo, Richard. Pero en el grupo de enduro han salido Tony, Chusky, Javi y Alfredo. Entonces como para no estorbarles a ellos, hemos pensado que nosotros hacíamos ruta larga y así estrenábamos la boge, que tiene que hacerle un rodaje y ellos salían a disfrutar por aquí a meterse caña. Bueno, el primer perengenal que yo quería evitar, pero claro, el Sergi el otro día se metió con la GS No me voy a meter yo? ¿Hoy me tengo me que meter con esta? Olé. parece que lleve la de Enduro <ríe> voy, voy igual finiquitado Pues hoy está Kevin que ha venido con su 690 Gus con su TNV 700 y Richard que viene con la de Enduro porque me acompaña siempre y porque va a querer probar la Vogue la por cierto, de momento maravillosa la bogue. Los 400 vídeos que me he tragado en YouTube tenían razón. Las suspensiones van muy bien, la moto corre lo que tiene que correr. Pues muy bien, muy bien. Llegamos 14 kilómetros de ruta, todo pista, picante como se dice, me tengo que habituar a, a las palabras del trail picante, rambla, pero muy bien, muy bien, la suspensión se lo come todo la llanta de 21 es un acierto, está claro pues, esto te considera trialera, ¿no? mirar para adelante, más para adelante como ha dicho Gus que tiene razón estoy como mirando mucho o más de la cuenta a la rueda de adelante la verdad es que haber hecho enduro antes, te facilita mucho la conducción en una moto esta de, de trail si quieres complicarte un poco la vida te ayuda mucho tener, mucha, tener, mucha, no, tener experiencia en enduro Claro, algo, algo tiene que aportar. Eso no quita que tengo mucho que aprender. Estamos todos en cuatro tiempos. Tiene las inercias típicas. Sí. Vamos a ver qué tal de esta triaderilla que vendrá ahora. Aquí hay mucha piedra suelta. Y luego empieza a bajar. Pero la boca se lo come todo, ya verás, ya verás. Me dan confianza las ruedas, eh, pero no me puedo fiar Hasta que no tenga taco Estaré tranquilo Pero vamos que de momento No hay problema No, ya, ya, ya. el primer día no por ahí. Sí, sí. ¿Dónde estás? Aquí abajo. ¿Pero estás bien o no? Está liado. Sí, sí, sí. Espera, espera, eh. Ya está, ya está. No, porque me he dado con la esta. <risa> ¿Puedes? ¿Está bien? Sí, sí. Joder, este es el duro, eh. A la derecha, <risa> <risa> <risa> pero <Espérate>, todavía no. <risa> Sí, no, pero para arriba para abajo. <risa> <risa> Hazlo, si lo vas a hacer te grabo. No está para hablarle ahora al Richard Yo el primer día, aún no me atrevo Menudo estreno para la Vogue Los vídeos de Youtube, la gente se las compra nuevas Y dicen, hoy vamos a hacer el primer día de off y se meten por un camino detrás de su casa Yo también me he metido por un camino detrás de mi casa Y ya no he salido, ¿eh? no he pagado Tenemos ya 50 kilómetros solo de off -road. Y no es fácil. ¿No? Sí. A, ¿A dónde lo puedes meter, no? <risa> Esto de hacer de Cine One es muy difícil, ¿eh? <risa> y todavía no saca el dron. Se está paseando ahí. Bueno pues ya almorzamos, ha venido nuestro amigo Alex, hace un montón de tiempo que no lo veíamos, qué guay. Alex, te echamos de menos. Pronto volverás, algún día volverás, pero ya, ya es más pronto que tarde. Pero vas a pasar de coña ahora con nosotros. Estamos de grupos de los sanos. Y ahora vamos haciendo una ruta. Bueno, yo le compré el GPS, un GPS que compré a un Garmin A un chico, Belviche, Que era ciclista y... y tenía un montón de tracks De bici Y más tiempo en la zona del Prat Porque él salía desde el Prat Pero pues resulta que tenía una El Prat al PND o algo así Anda, Por eso allí pone arriba. Hostia, no se ha grabado pero en un, en un saltito y en curva he levantado la rueda seguro que he levantado 20 centímetros ya ha durado un segundo pero me ha parecido que he levantado un metro y 20, 20 segundos qué guapo <ríe> qué sensaciones qué chulo Ya hemos almorzado aquí en la yacuna, vamos a ir por carretera por Torrellas. reyes. Nos hemos cambiado la foto, Richard y yo. ¿Quieren probar la móvil? <risa> ya. No, la ¡Qué agradable. kilómetros y otros 15 por carretera de enlace para llegar a Villafranca porque me he equivocado y no tenía puesto para después. No tenía puesto casa, intentaría volver a Franca. Así que no hemos podido venir por donde esta mañana, pero bueno, volveremos por un sitio nuevo. Bueno, nuevo, por un sitio diferente que hace esta mañana. Y tengo un fácil desde aquí. Vale. Muy bien, ¿eh? ¿Me ha pasado bien? kilómetros para casa solo esto está hecho y además es la zona de los ríos hoy va a ser una ruta completita completita lo que tiene que hacer una moto de trail, enlaces de carretera -road, un poco de todo Ahora vamos a vadear un par de ríos pequeñitos muy guay muy contento vaya día Estamos en el camino de José de aquella... Ya... Ah, estamos en casa. Ha sido para mí espectacular <risa> el día de traer. Esto me va a gustar. Es de que tengo hacer los viajes largos que... de día que quiero hacer. Mucho gracias. Y muy contenido. Así que chicos. Si os ha gustado el vídeo, damos un gran like. Que saludo al chico. Suscríbete al canal, una sorcedida, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Let's ¡Oh!